Muchas gracias. Buenas tardes, tardes, noches, compañeros. Eh, vamos a iniciar nuestra plática del día de hoy acerca de cómo atender requerimientos, particularmente de autoridades fiscales, en este caso del SAT. Su servidor Miguel Ángel Villa es un placer estar en contacto por aquí con ustedes. La sistemática de la plática del día de hoy va a ser a través de la exposición de su servidor con el apoyo en las diapositivas que les vamos a estar mostrando en pantalla. Eh, que son meramente un apoyo eh, a través por supuesto de la, de la exposición de su servidor pero mayormente a través de la participación de ustedes les pediría por favor se sientan con la confianza en el momento que tengan cualquier duda de abrir su, tel su micrófono y hacerme la pregunta, recuerden ustedes que no hay preguntas tontas sino más bien puede ser tonto el que no preguntemos Bienvenidos y demos inicio. Muchas gracias por su asistencia. ¿Cómo atender requerimientos de obligaciones y multas por omisiones en el pago de impuestos? Requerimiento de cumplimiento de obligaciones por parte de las autoridades fiscales. Bueno, para poder empezar a hablar acerca de cómo cumplir con requerimientos de las autoridades fiscales o multas, en su caso, es necesario irnos un poco más atrás desde... Pues el siglo XVIII, eh, la Revolución Francesa, en donde, bueno, por primera ocasión, sucede en el año 1789, el pueblo francés, harto, cansado, fastidiado de tantas injusticias por parte del Estado, un Estado absolutista en aquellos entonces que radicaba elementalmente el Estado, o todo el poder se concentraba elementalmente en una sola persona, que era la persona del rey, del monarca, pues bueno, por primera ocasión el estado, el, el, el pueblo se hace con las armas, se hace con el poder, derroca a su, a su rey, la monarquía, de hecho pues terminan decapitando a los reyes franceses, noten ustedes que hoy día incluso aún en Europa, siendo primer mundo, pues todavía hay monarquías, como es el caso de la corona inglesa, la corona española sigue siendo una monarquía, aunque constitucional, pero sigue siendo una monarquía, en el caso de Francia no es así. ¿Qué tiene de importante y trascendental la Revolución Francesa en todo este entramado? ¿O qué tiene que ver con el cumplimiento de requerimientos o la atención de multas por parte de las autoridades? Bueno, que por primera ocasión en la historia se establece o el pueblo le impone al Estado la obligación de respetar derechos mínimos a los gobernados y se establece lo que va a ser el primer antecedente, la primera ocasión en la historia que se establece obligaciones mínimas que debe de respetarle el Estado a los gobernados. Lo que va a ser nuestro primer antecedente positivo de lo que hoy día conocemos como derechos humanos, como derechos fundamentales, derechos inherentes a nuestra persona como seres humanos, como persona humana. Son derechos que tenemos o con los que contamos no porque el Estado nos los conceda, no porque el gobierno, el elemento gobierno del Estado, nos conceda esos derechos. No, son inherentes a nuestra persona. Por el solo hecho de nacer humanos, de ser persona humana, tenemos esos derechos. En aquel entonces, 1789, mediante la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, dictada por la Asamblea Nacional Constituyente de la Revolución Francesa, Sí, se le impone al Estado por primera ocasión la obligación de respetar a los gobernados a nosotros derechos fundamentales como es la seguridad la igualdad, la seguridad jurídica claro, la igualdad la libertad la, y la propiedad y por supuesto también el derecho a oponerse a la opresión, es decir el derecho a defenderte en contra de una acción del Estado que resulta eh, ilegal que resulta excesiva uh -huh. de ahí de ese origen del derecho a la seguridad jurídica que tenemos es que nace el derecho que tenemos en un momento dado lo vamos a ver ahorita en unos momentos a atender requerimientos es decir que los actos de las autoridades fiscales que de alguna manera hasta aquellos entonces y bueno ya está por la fecha pero guardadas proporciones hasta aquellos entonces eran de algún modo irregulares u opresivos, se debe de respetar al gobernado el derecho a la seguridad jurídica. ¿A qué nos referimos con la seguridad jurídica? Se le debe dar certidumbre al gobernado sobre a qué atenerse, es decir, que si se le debe dar seguridad al gobernado sobre cuáles son sus obligaciones, qué es lo que está obligado a cumplir como gobernado. Y en caso de no cumplirlo, ¿a qué debe de atenerse? ¿A qué debe de estar? Debe de dársele seguridad sobre cuál ha de ser la consecuencia de incumplir una obligación. O bien, debe dársele también al gobernado la certidumbre ¿sí? de ser tratado por igual. ¿Qué significa esto? Que no se exima a unos del cumplimiento de las obligaciones y a otros no, a otros se les obliga se les obligue, se les, se les constriña el cumplimiento de una obligación. Debe de haber igualdad, un trato igual entre los gobernados, debe de dársele certidumbre, que el gobernado pueda saber en todo momento cuál es la sistemática, la metodología, ¿sí? el razonamiento, ¿sí? o cuál fue el paso a paso, los elementos que la autoridad consideró, valoró, cómo los valoró, qué valor le dio a cada elemento, qué valor probatorio y qué alcance probatorio le dio a cada alimento para llegar a determinar la situación jurídica de un gobernado. No me voy a meter mucho en estos elementos históricos porque bueno, nos, nos desviaríamos de lo que es el objetivo de nuestra plática del día de hoy, que es cómo atender requerimientos. Solo basta decir que es a partir de 1789 1789, con el triunfo de la Revolución Francesa que nace a la vida jurídica históricamente y a la vida jurídica por primera ocasión en la historia estos derechos que ahora sig siguen latentes, siguen vigentes y son los que nos permiten defendernos en contra de las autoridades. Esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, Sí, contiene mandamientos de protección a las libertades y derechos fundamentales, sí, de los gobernados. Lo que hoy día conocemos como derechos humanos. Perdón. Se estableció que como derechos naturales e imprescriptibles, es decir, que no que no dejan de tener vigencia, les reitero, son inherentes a nosotros como personas. Están la libertad, la propiedad, la seguridad la resistencia a la opresión esto es lo bueno aquí únicamente ven ustedes la ilustración de lo que se aparece por ahí en algunas en algunas eh, pinturas de aquella época o alusivas a esta a esta declaración eh, pero bueno hay por ahí todo un, es un cuadro mucho más amplio que lo que ven aquí en pantalla y que contiene estos derechos en el artículo 2 de esa declaración como les comentaba posteriormente esos mandamientos esos mandamientos que, se le, que le impone por primera ocasión el pueblo al Estado, eh, trasciende en la historia a distintas otras eh, constituciones. Recuerden ustedes, México se vuelve un, un país independiente de la nueva España. Dos, tres décadas más tarde, la Revolución Francesa en 1789, y pues México se vuelve, la nueva España se convierte en un nuevo país, en los Estados Unidos Mexicanos. Eh, bueno, como independientes a partir de 1821, tres décadas más tarde, para poder surgir al mundo como un país, un nuevo país, un nuevo Estado, y en términos eh, dogmáticos, un Estado moderno, pues requerimos de dos elementos, que es tener una constitución sí que organice al Estado, que cree el Estado, que establezca división de poderes, Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, por un lado, y por otro, que ese Estado, para poder ser reconocido como un Estado moderno, un nuevo país, debidamente constituido, pues además debe de tener su constitución, debe de reconocer derechos fundamentales. Lo que mal nos enseñaron a nosotros, los que ya superamos el cuarto piso, nos mal enseñaron en nuestra educación primaria, secundaria, preparatoria, como garantías individuales. Que no es correcto, garantías individuales. Tenemos que desaprender esa, esa, ese concepto que nos crearon de las garantías individuales y más bien entenderlo como derechos humanos. ¿A qué me refiero con esto de garantías individuales y derechos humanos? ¿Qué es lo que nos es más familiar? Voy a ver por aquí quién tenemos por aquí, quién nos acompaña. Bueno, ya veo que ya estamos bastantitos. Luis. Eh, Nachorios, Nava, no sé si sea su nombre. Edmundo Fernando, por aquí. Liliana Tello, mucho gusto, Lili, que estás por ahí muy atenta a la cámara. Este, gracias por asistir. Imagínate, Pati Arámbula, eh, Mavara, Pati Ledesma, misma Liliana Tello. Imagínate que compras un refrigerador. Voy a poner un ejemplo muy burdo, muy burdo. Imagínate que compras un refrigerador. Tú compras el aparato con la idea de que funcione, ¿no? Va a darte un servicio, va a darte una función, pero tú quieres estar con la tranquilidad y seguridad de que ese aparato, en caso de que llegue a fallar, te lo reparen. Quieres asegurarte de que funcione ese aparato. Entonces, por un lado tienes el refrigerador y por otro te dan una póliza de garantía. De que en caso de que ese aparato no funcione, tú puedes hacer valer tu póliza de garantía, activar tu garantía y en el ejercicio de esa garantía vas a asegurarte de que reparen ese, eh, ese artículo y de que funcione. De esa manera les pongo un ejemplo muy burdo de lo que sería la herramienta, el, el artículo en sí mismo y cuál es el instrumento que asegura que funcione este artículo. Lo mismo sucedía con la semántica que tenemos respecto de derechos humanos, mejor dicho, garantías individuales y derechos humanos. El derecho es el derecho a la seguridad, el derecho a la propiedad, el derecho a la igualdad. Ajá. Ese es nuestro derecho, nuestro derecho fundamental. En tanto que si una autoridad te deja en estado de incertidumbre jurídica, no sabes por qué te están emitiendo un acto, uh -huh. o no te da un trato igualitario, uh -huh. viola tu derecho. ¿Cómo te aseguras de que la autoridad respete tu derecho? Pues accionando tu garantía. Uh -huh. Recuerdan este, el, el ejemplo que acabamos de mencionar, el refrigerador y la garantía, el derecho y tu garantía. Y se preguntarán ustedes, ah, y bueno, ¿y cuál es la garantía, Miguel? La garantía que te asegura que este derecho se te respete, que este artículo funcione, se llama juicio de amparo. Entonces, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente a partir de hace una década de 2011 para acá, de octubre de 2011 para acá, ya se denomina correctamente a estos derechos que tienen en pantalla. Derechos humanos y sus garantías, antes mal llamábamos garantías individuales a lo que en realidad son derechos humanos. Tienes derechos humanos cuando menos los establecidos entre el artículo primero y veintinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y algunos otros que no están dentro de este capítulo, como son los establecidos en el 31 fracción cuarta de la Constitución que habla de la materia fiscal, que habla del derecho a la eh, proporcionalidad a la igualdad y a la legalidad tributaria y otros derechos humanos que también están en el artículo 123 constitucional y que se refieren a, están relacionados con el derecho al trabajo, pero más aún a la seguridad social, ¿vale? Esos son nuestros derechos humanos. Por supuesto, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos pues es heredera de esa tradición francesa del respeto a los derechos humanos o derechos fundamentales. Uh -huh. eh, nuestra primera constitución se decreta en 1857, ya contiene algunos derechos humanos, pero no es sino hasta la que actualmente nos sigue rigiendo más de 100 años después, la constitución de 1917, que se establece con mayor precisión cuáles son nuestros derechos humanos. La constitución, así entonces, compañeros, está dividida en dos partes, una parte dogmática y otra parte que es orgánica. La parte dogmática es la que establece los derechos humanos. En ella se establecen prerrogativas o derechos fundamentales, ajá, derechos humanos propios y consustanciales a la esencia misma de la persona humana. Uh -huh. Tenemos derecho a, lo primero, lo primeritito, pues el derecho a la vida, ¿no? Sin el derecho a la vida no podríamos ejercer los otros derechos. Tenemos derecho a la libertad a la educación, a la igualdad, y desde de igualdad pues va tanto desde la igualdad entre varón y mujer como pues al acceso a las oportunidades. Tenemos libertad de expresión o derecho a, a expresarnos libremente. Tenemos derecho a lo que estamos haciendo ahorita, una, una, una manera muy sui generis, o muy pues muy simpática pues porque nunca lo hubieran imaginado los constituyentes, hace 100 años, que, lo, que es la que estamos ejerciendo en este momento. El derecho de asociación, aunque hoy día lo hacemos en línea, pero estamos ejerciendo nuestro derecho de asociación. El derecho o la libertad que tenemos, a, el derecho a la libertad religiosa, podemos profesar el clero que nos venga mejor. Por supuesto, el derecho a la seguridad jurídica, establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. 14, 16 constitucionales, 17 derecho al debido proceso, a que si somos sujetos de un acto de autoridad, ésta se lleve conforme al debido proceso. ¿Qué es esto del debido proceso? Conforme a los pasos que puntualmente están previstos en ley. La autoridad no se puede saltar ninguno de esas etapas, ninguna de, ninguno de sus pasos. Y sea de agregarse que así como tenemos el derecho humano a la seguridad jurídica de manera general en los artículos 14 y 16 constitucional es de tal trascendencia este derecho a la seguridad jurídica que incluso se prevé en el 31 fracción cuarta de la Constitución el derecho a la seguridad jurídica a la legalidad a que la, las actuaciones de las autoridades fiscales se apeguen a lo que dice la ley elevado al ámbito fiscal seguridad seguridad jurídica, 14 y 16 constitucionales en términos generales, 31 fracción cuarta de la Constitución, seguridad jurídica o legalidad en materia fiscal. Bueno, pero les mencionaba que la Constitución tiene dos grandes capítulos. La parte dogmática que es la que va a reconocer nuestros derechos y la parte orgánica que es la más gruesa de la Constitución que es la que organiza el Estado. Dentro del de Estado... Vamos a ponerlo de esta manera, compañeros, para que no se me aburran. Meramente con la exposición de su servidor. Vamos a dividir nuestra constitución. Vamos a dividir aquí nuestro librito de la constitución. Ahí, muy simpática tienen su constitución. Dividámosla en dos capítulos, si quieren. En la, esta parte vamos a poner la parte dogmática. Y en esta otra parte vamos a poner la parte orgánica. En la parte dogmática vamos a establecer nuestros derechos humanos de estos derechos humanos, para la plática del día de hoy, nos interesan el artículo 14, 16 y 31, fracción cuarta de la Constitución, que establece los derechos humanos a la eh, seguridad jurídica. ¿Vale? Seguridad jurídica. En tanto que la parte orgánica vamos a encontrar, compañeros, que es la que organiza, valga la redundancia, al Estado. Crea los poderes, divide los poderes, el poder ejecutivo, poder legislativo, y poder judicial en esta ocasión nos vamos a quedar en este segmento en la parte dogmática y dentro de la parte dogmática específicamente los artículos 14 16 y 31 fracción cuarta de la constitución que son los que prevén el derecho a la seguridad jurídica ¿vale? nuestra constitución hereda esta tradición ¿sí? De la, desde la revolución francesa también tuvimos nuestra respectiva eh, revolución nosotros y bueno, hoy día nuestra Constitución prevé estos derechos. Un segundo, estoy moviendo aquí mis herramientas. Ahí está. Lo que les mencionaba, artículo 16 constitucional nos dice, nadie, esto compañeros, este 10 14 y 16 constitucionales es al ámbito jurídico y al ámbito fiscal, por supuesto, el padre nuestro. Para entender seguridad jurídica, debemos de tener bien en claro el contenido del 14-16 constitucional y ese va a ser nuestro padre nuestro. Parece ser una redacción muy general, de hecho lo es, pero tiene muchísimo de trasfondo. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Quién es nadie? ¿Cómo se da un acto de molestia? ¿En qué supuesto se molesta a la persona? ¿En qué supuesto a la familia? ¿En qué supuesto el domicilio? Y mucho que seguramente nos interesa aquí, compañeros, es cuando esa molestia se da en nuestro domicilio o papeles. El día que la autoridad fiscal llámese SAT, IMSS, Infonavit o cualquier otro organismo fiscal autónomo con dientes, como puede ser la Conagua o puede ser hoy día la Profeco, nos pide el acreditamiento del cumplimiento de una obligación a través de tener acceso a nuestros papeles, como a través del ejercicio de facultades de comprobación de las previstas en el artículo 42 y 48 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, cuando la autoridad fiscal, a través de visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica, entre otras, nos solicita el ex, la exhibición de los papeles o tener acceso a nuestro domicilio para tener acceso a nuestra contabilidad y en razón de ello, tener la oportunidad de corroborar, de verificar... ¿Sí? de ponerte bajo la lupa para verificar si es que cumpliste o no con tus obligaciones en materia fiscal si la autoridad tiene esta atribución y que está establecida también en este artículo 16 constitucional ¿sí? ello implica que la autoridad bajo ninguna circunstancia puede tener acceso a nuestra documentación si valga la expresión aquí vamos a ponerlo de esta manera no puede tener acceso a nuestra documentación si no previamente viene acompañada acompañado su acto de autoridad a través de un mandamiento por escrito si no es que primero llega la autoridad con una orden un mandamiento por escrito en el que funde y motive caray segundo no funde y motive el por qué. ¿Por qué razón es que esa autoridad quiere tener acceso? Y esa razón, ese por qué puede ser en ejercicio de una atribución de esta autoridad que es discrecional, es decir, porque lo quiere, porque lo quiere y la ley se lo permite, siempre y cuando la ley se lo permite, lo puede ser lo puede ser discrecional, o puede ser porque sea una facultad reglada, es decir, que la ley prevé que tienes que ser revisado. Puede ser por una de esas dos. En el caso del ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades fiscales, la que mencionábamos hace un momento, visita domiciliaria, revisión de gabinete corrección revisión electrónica, ¿sí? estás en presencia del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad. Pero vamos a ver... Cómo se cumple con esto. Hasta aquí dudas, preguntas, quejas, sugerencias, lamentación, dolor, ardor, escozor, enrojecimiento, urticaria, racha, alpullido, herpes, apacho, embarazo. O esperemos que COVID, ¿no? Ninguna duda por ahí, compañeros. No, ok. Todo claro como el agua de los canales de Xochimilco. Muy bien. Bueno. Nos dice este 16 constitucional. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento la redacción de la constitución siempre notarán ustedes es muy general que es un mandamiento ah vamos a bajar hagamos esto estamos a nivel constitución uh -huh. la constitución establece preceptos que tienen por característica ser generales y abstractos uh -huh. en tanto que si nos vamos al ámbito de legalidad estos principios contenidos en la Constitución van a permear a nivel de legalidad, solo que la ley tiene la peculiaridad de que es especializada. De tal manera que tenemos leyes civiles, leyes mercantiles, leyes fiscales y un sinfín en distintas materias. Si la ley se tiene que alinear con lo que dice la Constitución, ello significa que que lo que establece la Constitución como un principio debe de permearse a que lo diga también la ley. La ley debe de alinearse con lo que diga la Constitución.